Un hombre fue encontrado muerto la mañana del pasado domingo en la comunidad Loma Grande, en la carretera entre los municipios de Villarriba y Arenoso, en esta provincia de Duarte. Se trata de Juan Israel Hinojosa de la Cruz, la Esquifa, quien falleció a consecuencia de una herida por arma de fuego que se la ocasionaron personas hasta el momento desconocidas, cuando este se desplazaba a bordo de un camión de color blanco cargado de arroz. Bueno, eh, autoridades tratarán de resolver, a ver, nada, no sabemos nada la Loma grande. lo más grande, te arenoso ¿Cómo se Juan Israel, no, si tenía el de no No, no, no, no nada de problema, nada de nada. Yo mando de mando, es muy malo. Agarro ¿Qué en se camión, se sí, sí, sí. Bueno, hasta ahora no sabemos nada. Su, no, no tiene esposa solos. solos? Que resuelvan, que hagan algo, sí. Sí, Por favor, salta Daniel. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.